Descubrieron que pueden hackear contraseñas por medio de escuchar las vibraciones que realizan los celulares cuando tú tecleas. Yo soy David Ramírez. Y yo soy Manuel Nieto. Y bienvenidos a un nuevo episodio de Lanix Tech News. Pues empecemos con juegos, ¿no? Porque sí. estuvo el evento este del E3. E3, ¿no? Y pues bastantes noticias del E3. Acuérdate que ya habíamos comentado en Expertos Lanix que Sony no fue. Uh -uh. Y tampoco Que armó fue... su propio... Sí, armó su propio evento. ¿no? Con... EA. Bueno, no fue con EA, sino que además tampoco participó ah, bueno, Electronic tampoco Arts. Fue. Y... Ellos hicieron también su propio evento por su lado. ¿no? Sí, sí, sí. Aunque fíjate que ahora van a lanzar, o próximamente van a lanzar la PlayStation. Que, sí. Que yo creo que. De hecho, en el, el, el tema de E3, este, cambió de presidencia. Y, y hubo bastantes cambios. Como que cada quien agarró por su lado e hizo sus propios eventos. Nada más que. Pues no sé, yo tengo un pequeño presentimiento de que al menos el PlayStation se va a anunciar en el E3 del próximo año. Además que el PlayStation ya lleva. Si mi memoria no me falla, son como seis años en que no sale PlayStation, porque PlayStation 4, si no estoy mal, creo que salió en el 2013 o 2014 por ahí, entonces ya llevamos harto tiempo sin un nuevo anuncio de Sony. Y una de las novedades, de hecho, es alrededor de las unidades de estado sólido. Ya ves que nosotros en LANX estamos armando nuestros equipos con unidades de estado sólido, estamos viendo cómo esa tecnología está evolucionando. Sí. Bueno, resulta que también durante el E3 Xbox anunció consola. Y sí. también el cambio principal tiene que ver con las unidades de estado sólido. Pero bueno, sólido? me medio me, me estoy desviando. Hay muchísimas noticias en E3, pero una de las que más me llamó la atención a mí tiene que ver con el xCloud. Ya es que habíamos platicado de Google Stadia. ¿Qué? Bueno, la propuesta de Microsoft para hacer streaming de juegos a través de la nube se llama xCloud. Hicieron una, tuvieron un boot, tuvieron una demostración y dejaban jugar. Con Xcloud, con el servicio de Xcloud. Lo cual es muy interesante porque normalmente en el E3 la gente es muy dura, es muy crítica. De, hay, de hecho, este año hubo muy pocas experiencias de gameplay en el piso del E3. Y normalmente lo que sucede, o por qué lo reducen, o por qué lo redujeron en este año, tiene que ver porque pues la gente que visita es muy dura eh, con las críticas uh -huh. acerca del gameplay. Entonces, si el producto no está totalmente terminado, pues no las críticas son prototype. durísimas. <risa> en cambio, en xCloud había, un, pues bueno, había una sala en donde tú podías agarrar teléfonos, donde podías uh -huh. agarrar eh, televisores y podías tener la experiencia de juego. Y al menos lo que yo me puse a investigar en Twitter, las críticas fueron bastante buenas. Okay. La nota en The Verge dice, según la entrevista que le hicieron a uno de los gerentes del servicio de xCloud, es que lo van a sacar en modo de preview, al partir de octubre del de 2019. Además que ya no solamente funciona para las consolas, ¿no? Porque pues con la última actualización de Windows, la 1903, salió una nueva aplicación como tal de Xbox Directa. Ya no es un servicio incluido dentro de Windows, sino es una aplicación aparte que está basada en una consola de juegos. Entonces, pues digamos sí. que y por lo, lo pronto mucho sí. más eh, comercial sí por lo pronto lo que anunciaron según la según el artículo que yo leí en The Verge lo que anunciaron es de que si tú tienes Xbox One uh -huh. vas a tener el servicio gratuitamente sí chévere interesante chévere sí. y que al menos de todo con... lo que se habla en esta nota es de que vas a tener lo, va a funcionar como total y completamente como si fuese un servicio ¿Sí? matado con todo tipo, lo que vos o sea, el ejemplo, de sí, Netflix? El, el ejemplo, exacto, el, el ejemplo es Netflix. Y fíjate cómo me, me llama la atención porque si te das cuenta como que se está fragmentando la industria de Netflix, ese, porque ahí está cada uno bueno, múltiples empresas están empezando a lanzar sus servicios. Sí. Y, y por ejemplo, Disney va a quitar va a quitar contenido el, de Netflix, y a, ¿no? Y va a mandar su propio y, y va a mandar su propio servicio. Y cada quien se va a Entonces a como que ¿Qué es lo que veíamos antes en las consolas ¿no? o en los videojuegos? Tú comprabas una consola y que era lo que comprabas, comprabas como que un juego. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, como que, como que siento que Netflix y Disney dijeron, ah, mira, puedes vender shows de televisión por separado. Y entonces empezaron a migrar este modelo. Y ahorita las consolas van en, en el lado contrario, ¿no? Los videojuegos como que ahora dicen, ah, no, podemos hacer un servicio donde tengas todos los títulos que quieras. Pues como que se están cruzando. Sí, y, y ¿sabes que No me gusta. Pero... El costo, pues porque si quiero ver una película de Disney tengo que pagar el servicio de Disney, pero si quiero ver una de Netflix Termo, tengo que pagar la otra y día, si quiero la otra entonces ahora todos tienen un servicio y tengo que pagarles a cada uno. Al final del día vas a terminar pagando más de lo que pagas por cable, no no va a llegar un abusado que agarre y, y, y consolide todos si va, y vas a volver a pagar cable. No, o sea, termina... ahorita como que la moda es, ah, vamos a quitarnos el cable de encima y vamos a sí. tener servicios como Netflix y tal, pues y, sí, y, sí, y sí. luego como empieza a fragmentarse y después va a salir el astuto y va a decir, ah, vamos unidos, y vuelves a pagar cable. Okay. <risa> bueno. Esperemos que sea así porque esto no lo veo tan, tan cercano, sí. creo que todo el mundo se va a abrir. Google Studio se anunció un poco antes del E3, uh -huh. sí, hubo, de hecho la primera vez que se anunció fue en, el, en la conferencia de desarrolladores de Google. ¿no? Sí. Y ahí se explicó un poquito como que, si te, que lo único que necesitabas era una suerte de control remoto y que podrías jugar de manera, comillas, o yo lo entendí como que de manera gratuita. En, si tenías una, un navegador, un simple navegador, que básicamente iba a haber una paga mensual y tú ibas a poder tener acceso a muchos títulos. ¿Sí? Bueno, cambió, cambió un poquito la cosa y el anuncio <risa> oficial es de que sí va a haber, va a haber un costo mensual. El costo Uy. mensual es de 9 dólares, pero eso no te incluye todos los títulos. ¿Mm? Oye, esos 9 dólares es como una cosa, como que ya se es fijó, ¿cierto? Pero sí, ya se fijó. O sea, que ya quedó YouTube de vale 9 dólares, Spotify vale 9 dólares, ahora Google vale 9 dólares, Netflix hay una parte que vale 9 O sea, no sé, como que 9 dólares es. Es por no decir 10. Casi 10, sí. No, <risa> Casi no, no, 10. no estás pagando 10. Entonces, lo que explican es de que sí va a haber un costo mensual. Uh -huh. De hecho, va a haber una edición especial para fundadores para las primeras personas que, que adquieran el servicio. Sí. De hecho, ese es un paquete que cuesta 130 dólares. Pionero. Y te incluye, sí, el paquete de pioneros. Sí. Y eso te incluye una versión del Google Chrome que puede hacer streaming de hasta 4K. Ok. Y es que con Google Stadia vas a poder hacer o vas a poder jugar juegos en 4K hasta 60 cuadros por segundo. Mm. Sí. Entonces, la edición de Fundadores va a traer este control remoto. Que, que se sí, sí. prácticamente todos sí. y va a tener una versión de Google Chrome y va a traer un pase para invitarle a un amigo. Pero sí. la, la pregunta que tengo ahí es, va a ser una consola de muchos juegos o nueve dólares va a costar lo que sea un juego o dos juegos o no, tú tienes eso, que pagar por eso te, un juego. Eso te vale la mensualidad y va a incluir algunos títulos, no okay. va a incluir todos. Ah, okay. Okay. Si, quieres jugar Entonces, otro, si quieres jugar algunos juegos, como por ejemplo Destiny 2, no viene, tener, incluido. no viene incluido y lo vas a tener que comprar, o al menos eso fue lo que se entendió también, esta es una nota que leí en The Birch, y vas a tener que comprar cada juego de manera separada y alguno de los títulos que se han confirmado hasta el momento Avengers que es esta historia que no tiene absolutamente nada que ver con el universo cinematográfico se parecen demasiado a los uniformes que tienen o digamos pero nada que los actores los actores no tiene nada que ver entonces como que la tratas de lanzar porque se parecen demasiado pero ¿Y se, a los actores? y se llama Avengers y sí, claro Sí. Solo pagaron por el nombre y no por la historia. Algo así. No, y la historia no tiene nada que ver. Okay. Nada que ver. Los Gods and Monsters, Watch Dogs Legends, Borderlands y Doom. Yo llegué a jugar Doom cuando sí. yo era joven. ¿Qué me suena. Sigue existiendo. Doom Eternal. Esos son algunos de los títulos que han confirmado para Google Stadia. Bueno. Ahora, eh, también según esta misma nota de The Verge, va a haber una versión más adelante. Va a haber una versión que va a ser gratuita. Quién sabe qué juegos tendrá, ¿no? <risa> 10.000 10, en uno. Si sí, me regresa un poco al tema del xCloud Y al menos la demo que estaba corriendo en, en el E3. O las demos que estaban corriendo en el E3. Era a 720p. Y un poquito de lo que anunciaron. Es de que el lanzamiento va a ser con hasta 1080p. O sea. Full HD. A 30 cuadros por segundo. Full HD a 30 cuadros por segundo. Yeah. Y Google está, está diciendo 4K a 60 cuadros por segundo. Aquí el talón de Aquiles va a ser. ¿Qué tan rápido? El tubito de la conexión. Sí. Qué tan rápido o qué tan lento sea tu internet. Pero cuando bueno, todo el mundo también. tengamos 5G, lo vas a poder hacer en tu celular en la calle. Sin problema. Bueno, <risa> hablando un poquito de Google, eh, ¿recuerdas que el 9 de junio hubo se cayó el sistema y se cayó la, las configuraciones? Sí, no sé se por cayó qué, no qué me me a levantar. ¿Se cayó? se cayó el sistema. <risa> esa era la broma que decíamos nosotros cuando <risa> trabajábamos yo en un sí. data center, se, ¿Se cayó el sí? servidor, Levantalo. levántalo. Bueno, <risa> entonces estos personajitos, imagínate que se cae el sistema, <risa> se caen los servidores por lo siguiente, tal, tal cual lo, lo dijo Google, configuración en cascada de dos configuraciones erróneas y un error de software, mm. esa fue la razón. La manera en que yo lo entendí es de que iban a cambiar la configuración en un servidor. No, no le iban a cambiar, no. todos los domingos a las 2 y 45 corren un eh, update ¿Sí? para revisar las configuraciones y lo que hacen es hacer un espejo de esos servidores. Entonces, esos servidores se apagan, los van a actualizar y otros entran a, a funcionar. A El tema fue que esos servidores no se apagaron. Okay. sino se, bajó, se cayó el servicio porque las actualizaciones están corriendo y como no se apagan los servidores de espejo no entraron a funcionar por consiguiente esos servidores que son de espejo que son más pequeños pues hicieron un atasco de internet ¿Sí? un <risa> fue, sabes qué me recordó me recordó a Windows no cuando te cuando se vas a cambiar la configuración del de la pantalla uh -huh. que que dice oye ¿Estás realmente seguro de que te quieres quedar con esta configuración? Revertir. Si en 40 segundos no contestas nada, 30, me voy a regresar sí. en automático. Tal Deberían cual. de tener esa opción, ¿no? Pues mira que ellos la tenían. ¿Ah, sí? Y la tienen. Se demoraron dos minutos. O sea, realmente el corte del servicio fueron dos minutos y se regresó a la configuración anterior. El problema de esos dos minutos es que, pues, ¿cuántas personas usan Google en dos minutos? Entonces, todas esas peticiones quedaron en cola y todas esas peticiones, pues lo que hicieron fue un atasco de internet y el servicio se demoró tres horas en restablecerse. Pero realmente lo que dice Benjamin Treanor's Sloss, que es el vicepresidente de actualizaciones de seguridad de Google, eh, que se demoró realmente dos minutos el, por el percance, pero pues que afectó casi tres horas y que eran unos servidores de unas regiones en especial. Entonces, una pequeña configuración en cascada sí. que provocó una... Se cayó, cayó masiva. se cayó el 1% de Gmail, el 2% de YouTube y el 1% de Google. Ahora bien, ¿qué dicen estos personajes? Los detractores, los que van a, a criticarlo, le dicen, a ver, pero Google como tal, el buscador, estaba funcionando. Eso quiere decir que todos los recursos se los enviaron a Google. Y pues Benjamin... Sí, los pocos recursos que, habían, que obviamente había, obviamente, hay prioridades. Era todo para, ¿no? todo para Google. Hay, hay prioridad. Y Benjamin dice, pues sí, claro. Si usted va a buscar algo y no lo encuentra, pues muy probablemente se va para otro buscador y pues <ríe> prefiero darle el it. servicio. Que pena, hay que hacer. Entonces, también termina diciendo: los mensajes importantes o urgentes se enviaron porque él dice: la paquetería, la, el, el, la mensajería, así sea en bicicleta, va a llegar. Cuando hay trancón, es mucho más rápido. Entonces, los mensajes importantes y urgentes se enviaron. Se demoraron un poco más, pero llegaron a su destino antes de que se restableciera totalmente el servicio. Bueno, y ahora. Y eso este se llamó no... Catch 22. Sí. Bueno, no se llamó, lo compararon con un. Con una novela, Catch 22. Novela el novela. Catch, Catch 22. Sí. Oye, pero, el... pero eso no fue la única vez que se cayó, ¿no? gmail se acaba de caer sí sí sí está pero es que gmail también están estas actualizaciones de que vienen las nuevas versiones y que, Oye, es que no, pero cosas. Hubo, hubo uno un, este, temas actualizaciones interesantes no los mensajes privados de hecho lo mencionamos lo mencionamos, en, lo el mencionamos en el. si no fue el pasado fue hace 15 días ah, bueno. que les contamos las nuevas actualizaciones de gmail que están muchas. además claro. que benjamin dice no fueron piratas informáticos Sí, o sea, fue una no caída Tranquilo, fue una caída directa. Es mera coincidencia. Ahora bien, hablando de hackers, te tengo la noticia del año, creo yo. Para mí es hiper mega importante, no sé, me causó demasiado impresión. Y es que ahora tenemos hackers, entre comillas, auditivos. ¿Hackers auditivos? Sí. Unos hackers, bueno, un estudio de la Universidad de Cambridge y de Linköping, una universidad de Suecia, Descubrieron que pueden hackear contraseñas por medio de escuchar las vibraciones que realizan los celulares cuando tú tecleas. Entonces, no necesitas verlas, sino solamente escucharlas. Ponle cuidado a los datos. Están, Entonces, están espérame, déjame, me adelanto. Moraleja, utiliza, eh, escribe así como... Swipe. Por Swipe. Swipe, vale. Entonces, mira, mira los, los datos que son realmente interesantes. 45 personas hicieron el estudio, 45... Pues, digamos Víctimas. que no, hackers. No, no, no. no. 45, de Sí, 45 estudiantes, pongámoslo. Okay. 45 investigadores, más bien. 45 investigadores se pusieron a hacer la tarea y resulta que... De 200 pines de cuatro dígitos que normalmente digitas para poder ingresar al equipo, descubrieron 146. De 200. De 200 descubrieron 146 en solo 10 intentos. Los okay. que son hackers saben que tienen que hacerlo varias veces a ver en que qué momento, duro. en qué momento le dan al chiste. Bueno, en 10 intentos descubrieron 146 de 200 uh -huh. pines de cuatro dígitos. Uh -huh. Ahora palabras aleatorias. Uh -huh. No importa la letra que estuvieras escrito. Descubrieron 8 de 27 en 20 intentos. Ok. Listo. Hasta ahí eso pasó en un Nexus 5, en un celular. Uh -huh. Ahora, en las tablets fue aún más preciso el tema. Sí, porque hay más espacio entre teclas, ¿no? Entonces, palabras, 19 de 27 palabras en 10 intentos. Uh -huh. 19 de 27 algo más del 50%. Y en unas frases, en unos párrafos completos, pudieron encontrar 80 palabras de 200 en solo 20 intentos. Okay, un 40% más o menos. Estamos hablando y por promedio, el 50% de las claves palabras que tú pudiste digitar en el celular fueron descubiertas con solamente escuchar está, el tecleo. Está muy loco. Pues es. Qué miedo. ¿no? <ríe> o sea, no sé, la próxima aplicación que bajes es que se va, va a ser para ¿qué podemos decir? El censo, el censo. O sea, no uses Para la votación. Y no, es que fíjate el tema, ¿no? O sea, el, sí, un poquito, un poquito de, de la razón por la de cual seguridad. nació la huella digital uh -huh. o la identificación biométrica era para facilitar, o sea, como que para balancear un poquito el tema de conveniencia con seguridad, ¿no? Entonces tienes la seguridad, pero al final del día este pues bueno, hay maneras de replicar algunas y, y, y quebrar es, la seguridad biométrica. Ahora, pues también resulta que puedes violar este tipo de seguridad. O sea, la, la contraseña, la contraseña o sea, no es una seguridad. Te van a colocar una aplicación, o sea, tú bajas una aplicación y te dice eh, ¿permites usar el micrófono? y tú. Rah. ¿Whatever? Ah, sí, y pues resulta que con el micrófono te van a Imagínate escuchando. con toda la inteligencia artificial que existe en la nube de Google. Aún. Oh por, oh, por Dios. Ah, bueno, esa es la otra. Eh, porque esta, esta aplicación que, escucharon, que usaron para escuchar las, las, eh, las digitadas... bueno. Sí, o sea, los golpes que das los en la pantalla, que ¿no? Da, esa aplicación está basada en, en la inteligencia artificial y cada vez que tú vas digitando va, más... Va mejorando. Pues va mejorando. Entonces, pues si oprimes la A 10 veces, pues ya dentro de 100 veces ya la sabes que va a ser la A. Ahora, terminando un poquitico con el tema y, y para pasar a la siguiente noticia, el viernes vamos a hablar de huella digital. Uh -huh. En expertos LAN vamos a hablar de huella digital, entonces pues los esperamos el viernes a las 8 a.m. Para, para que ahondemos un poquito ¿cómo, ¿cómo, cómo funciona. ¿Cómo funciona? Y por qué puede ser mejor o puede ser peor, no sabemos. El, el viernes, viernes a les las 8 de la mañana. Oye, y pues bueno, hablando de hackers. Uh -huh. Y más que hablando de hackers, hablando de cualquier trabajo, ¿no? Cuando tú <risas> cuando tú estás trabajando por muchos años y compra lotería. Como que el tema es después de que trabajas muchos años, pues quieres retirarte, ¿no? Uh -huh. y, y gozar de lo que, pues de lo que acumulaste durante el, toda tu vida de trabajo, ¿no? Pues bueno, justamente eso es lo que anunciaron eh, en GrandCraft. Bueno, GrandCraft es un portal, ¿no? Uh -huh. En realidad nadie sabe si es un grupo, etcétera Pero uh, básicamente es un servicio, ¿sí? Es un servicio para hackers. ¿En qué consiste es ese abierto? servicio? O sea, sí, es abierto? Sí, es un portal. www.grandcraft.com no, sí. <risa> no, no es, no es punto com. Okay. De hecho, no es punto com. Y no se los voy a pasar. Bien, yeah. Grand, Grand Crab es un portal donde tú te puedes registrar si eres un hacker y puedes agarrar y pagar el servicio y dices, este básicamente es ransomware a la carta. O sea, ya ves que todo ahora es como el servicio en la nube, básicamente este los puedes rentar. Bueno, sí. tú puedes inscribirte y puedes bajar una, un, un software, puedes bajar <risas> software que complementan tu hackeo uh -huh. y es para ransomware. ¿no? Entonces, eh, algunos hackers que están inscritos al portal de Grandcraft pueden bajar las herramientas y pueden hacer su propia, su propio ransomware, ¿sí? Ok, ok, ok, ok. Entonces, este, de hecho, este, <risa> básicamente, por ahí en algún punto del 2018, más del 50% del ransomware que se, que se estaba detectando y que estaba distribuyendo, pues era ransomware a partir de CRANCRAN. Ok, o sea, Bueno, la noticia es de que eh, en el portal de CDNet uh, leí que el 1 de junio los, digamos que, Crab anuncia que ya se van a retirar, que han podido reunir aproximadamente 2 billones de dólares, que para ellos era suficiente y que iban a cesar de ofrecer sus servicios dentro de aproximadamente un mes. ok Sí, entonces de que okay. de que ellos ya habían juntado suficiente dinero como para comprarse a lo mejor una isla, no sé. Y y pues se dos, iban a retirar, dos millones entonces de dólares. era un llamado también, en este anuncio también hacían un llamado para todos los que estaban utilizando las herramientas, número uno, que ya no las iban a poner disponibles en el portal, de que ya no les iban a dar acceso a las herramientas, y segundo, de que por favor arreglaron ya todo lo que tenían que arreglar con sus víctimas, porque ya iban a eliminar por, por completo las llaves y ya no iban a poder así paguen, las víctimas paguen, este, no pueden recuperar, no iban a poder recuperar la información bueno fuerte, ¿no? fuerte, fuerte fuerte fuerte fuerte fuerte no puede robar uno tranquilo <risa> <Okay>. <risa> resulta que desde que nacieron o desde que publicaron la versión 1.0 hay un uh, bueno hay una empresa de antivirus que se llama Bitdefender que uh -huh. básicamente ha, ha, ha publicado de manera gratuita herramientas para poder desencriptar los archivos sí okay. Y este, después del anuncio el 1 de junio de que ya se iban a retirar a sus lindas vacaciones, ahorita, este, por ahí del 10 de junio, también el portal CDNet anuncia Bitdefender que ya lograron sacar una herramienta gratuita para los que eran víctimas de, de la versión 5 a la 5.2. Ok. Ahora lo hace como parte de un grupo que este grupo se denomina No More Ransomware, en donde no solamente participan Bitdefender sino que también entidades de gobierno, el FBI, el nsa de Reino Unido o y sea, muchas otras entidades, pediendo, incluso policía de, de Rumania y muchas otras pues, bueno, entidades gubernamentales. La publicaron y entonces yo creo que ahora sí, ya finalmente se van a ir a tomar sus vacaciones, cierran el, el chagarro y vámonos. ¿Cuánto? ¿Tres años? Tres, cuatro años aproximadamente. Cuatro años de trabajo para... Toda la vida de disfrute eh, eh, eh, Sí, o sea, se, según ellos, o según la información de Cidinet, este, lograron recaudar, o presumen que lograron recaudar dos y limpiar. Este dos ah. billones de ah, dólares. Billones. billones Do, ah, dos, mil B, dos mil millones. Dos millones de dólares americanos. Bien, ¿no? <risa> dos mil millones, si te gastas uno, puedes vivir dos mil meses. Dos mil meses, estamos hablando de 200 años. Pues bueno, este, este. Eh, Grupo que no sé ni cómo llamarle. Bueno. Pues bueno. Se fueron. Pero igual van a hacer otro, <risa> ¿no? No y es que esto, bueno, sabes cuando empezó a darse muchísimo el tema del ransomware, uh -huh. con pues bueno cuando salieron las criptomonedas, ¿no? Y cuando salieron sí, sí, las sí. criptomonedas es que empezaron a hacer este tema de ransomware, de básicamente robarte tus archivos que, que se mantienen dentro de tu mismo disco duro, lo cual es y luego pague para que puedas encantar. ¿Te, ¿Te acuerdas del tema de, de WannaCry? Hecho... Sí, de, sí. hecho, de hecho, cuando el cuando nace WannaCry, este por ahí está el dato porque todo lo que todas las transacciones de criptomonedas este se pueden consultar a través de portales públicos. Entonces, cuando sale el tema de WannaCry y este resulta que aproximadamente se juntó 100 mil dólares, prácticamente nada. Para okay. el impacto que provocó, sí, prácticamente sí, sí. nada. Y es que pues yo creo que los universos en ese entonces de, de las personas que no, no actualizan sus sus equipos de cómputo y los que conocían cómo hacer una transacción en criptomonedas, como que eran dos conjuntos que no, que no ah, se unían no, en ningún punto. Por eso no fue tan... Por eso fructífero. a lo mejor no tuvo <ríe> esa recaudación. O sea, tuvo un impacto enorme, pero sí. no recaudó pues mira, gran cosa. Hablemos de criptomonedas entonces. El pasado martes... Eh, Facebook lanzó su nueva criptomoneda. Pero lo anuncian, lo anuncian el martes, ¿no? O sea, bueno. Lo anunciaron el martes ah. eh, y se llama Libra, la nueva criptomoneda de Facebook. Libra, ¿por Libra. qué no le llamaron dólares De hecho, es una empresa que se <risa> o llama... Sockbox. Se llama Libra Association, es la empresa. Okay. Cual, y está patrocinada, pues, por decirlo de otra forma, o, o tiene el respaldo, respaldo de Visa, Mastercard, Uber la FMI que uh -huh. es la Federación de fin qué la Federación Mexicana de Inter no. ah no no no la Federación Financiera del mundo mejor dicho eh, el hecho es que tiene muchos eh, um, empresas importantes que están detrás de hecho tú sabes este va a correr sobre el blockchain igual o sea viene con la misma tecnología de las criptomonedas de todas las uh -huh. criptomonedas pero pues el tema es que Facebook les está apuntando es porque tiene 2.400 millones de usuarios de esos 2.400 millones de usuarios quieren que solamente mil hagan transacciones con esa moneda si solamente mil millones en el mundo hacen transacciones con esa moneda pues ya digamos que llegan a su cometido van a ser el banco más grande del mundo yo creo oye Ahora, pero no es que sabes también este conoce la aplicación wechat ¿no? sí, muy popular sí. en asia wechat tú puedes pagar con wechat en muchos lugares incluso en muchos lugares de Estados Unidos y aceptan o sea, pagos con wechat pero no es una moneda no, o sea, no es, es moneda... como es como yo recargo una banca virtual Entonces, y le pago al otro la verdad es que no, no tengo la menor idea de cómo funciona lo que sé es de que te aceptan pagos con WeChat y bueno ya también está el Apple Pay y hay muchas sí, herramientas ¿sí? que cada vez te permiten utilizar eh, servicios de una empresa para poder hacer pues pagos de tu vida cotidiana pues es que yo y yo creo que, que, es que es sí, tan sí, yo, difícil yo creo que manera. por ahí va la tirada no y, y si yo tengo vez... el mismo banco que tú tienes y tú me vendes algo y yo te transfiero pues no estamos haciendo lo mismo o sea, te estoy pagando con <risa> eso. Y a lo mejor estamos viendo el, el, el nacimiento de una moneda global. El tema de la criptomoneda, y, y eso es lo que quiere llegar a Facebook, es que no sea como tan segmentada como Bitcoin. O como el dólar. O como el dólar <risa> sino que tú puedas hacer cualquier transacción con, con Libra. Y si alguna vez tenían la duda de cómo es que vamos a monetizar toda esa cantidad de gente que tenemos en WhatsApp, ahí está. ¿Puede ser? Pues sí. O sea, no hay mucho sí. no hay mucha diferencia en que el mundo está cambiando. Además, bueno, la el tema de las criptomonedas es que tú tienes que con dinero comprar la moneda, ¿no? O sea, no es como que sí. o sea, tienes que comprarla. Nada que hacer. Eso es. Como si tú vas a comprar un si bitcoin, me gusta el nombre, ¿tienes que comprarlo? Eh, los box. sockbox. <risa> no, correr, ¿no? ¿no? No, no, Libra, Libra. Ah, libra. Okay. <risa> libra, Libra, Libra. Libra y eh, pues vamos a ver cómo funciona. ¿Cómo cómo va? Además, que tiene una sede que queda en Ginebra. Ah, mira. O sea, está Bien, full. Ya, dale, además, dale. Solamente con el respaldo de Visa, pues. ¿Para, qué, ¿para qué más? O sea, la próxima vez, ay, te, no sé, vas a pagar cualquier cosa con el respaldo de Visa, pues ya lo tienes completo, porque de hecho Visa no es nada. Es Voy a pagar con un, mi soco al libro. ¿Con libra? Con, sí. ¿tín? ¿tín? Voy a pagar con libra, listo. Bueno, pues vamos a la primera la... Bueno. la primera y la principal. Resulta que me metí a Free Fire y en tan solo dos días logré un primer lugar. Tome, mire. Y hablando de... Bueno, estábamos hablando del E3. Y en el E3 hubo muchos invitados. De hecho, entre los invitados hubo... Este estuvo Elon Musk. Y aprovechó el foro para anunciar que iban a publicar tres juegos eh, para, para que puedas jugar cuando estás en el Tesla. Dentro del carro. Dentro del carro. ¿sí? Entonces, pues. ya es que el Tesla, al menos el modelo 3, tiene una pantalla enorme. Uh -huh. Bueno, esos tres juegos, como por ejemplo, objeto y luego hay un juego de, de carreras que literalmente te puedes agarrar el volante puedes a, a utilizar los pedales el acelerador y el freno y jugar del carro del carro ¿sí? obviamente sí. eso nada más funciona cuando el carro está detenido está apagado y seguramente es o sea, como que para que tu emulador ahora es tu verdadero carro tu emulador si sí, tu control remoto <risa> tu control remoto para el juego ¿Qué? es literalmente el volante qué ¿sí? raro como para qué situaciones? Pues bueno, supongo que cuando estás esperando a alguien, como para cuando estás para esperando uno? a la novia que dice, ay, si no me tardo ya salgo y ya estoy casi lista. Ok. ¿No? Pues o sí. para cuando estás cargando. O bien, sí, sí, sí, sí también. ¿No? ¿Ocho Exacto. horas de carga? <risa> bueno, depende. <risa> si tienes si estás en un Supercharger, pues son como 40 minutos. Okay. Y si es la versión 3, es como 20. Bueno, Pero esa es otra historia. ¿Funciona? ¿Funciona? Chévere, chévere, chévere. Sí. Bueno, mira... Y eso yo creo que es un poquito como para probar que, cuál es el poder de cómputo que tienen en, ese, en el carro, ¿no? Pues... supongo. Poder cuadrar... O sea, poder que el volante con el que tú das la dirección real del carro sea el mismo del juego, pues ya... Estamos hablando de algo... Bueno. Es de que no pase el loquito que se le quede en la cabeza que está jugando y que se puede matar en el juego y en la vida real todo está bien. Pero bueno, y cambiando totalmente de tema, Whatsapp. Whatsapp. Whatsapp, cuando tú te escribes a Whatsapp, tú aceptas unos términos y condiciones, ¿cierto? Uh -huh. claro. Me imagino que todos ya los leyeron y estamos pendientes del tema. Bueno, ah, sí, claro. Uno de los términos y condiciones es que tú no puedes usar, usar Whatsapp para fines... Eh, um, de publicidad masiva, ¿no? Ni publicidad masiva, ni, eh, entre comillas, terrorismo que es okay. que es como que cuando tú mandas una cadena diciendo que no sé cualquier noticia esas que llegan por cadena del terremoto de esta mañana de no sé qué dice acabó el mundo y todo el mundo empieza a replicarla ¿sí? okay. está ahora esas cadenas van a ser demandadas por whatsapp y no quiere decir que sea nuevo el tema el tema es que en los términos y condiciones hoy dicen que no se puede usar para eso y sencillamente que van a empezar a usar los términos y condiciones que ustedes firmaron, bueno, que firmamos todos, para demandarlos. Ya. Ahora, principalmente, y eso atado con Twitch. Es, perdón, es que Twitch ahora, también empezó pero principalmente a... Buscar, para las cuentas corporativas, ¿no? Porque está esta de WhatsApp Business. Sí, pero okay. va para todo el mundo. O sea, el tema va para todo el mundo uh, si tú armas... Y es, pues digamos que la palabra situar está más como... Caos. La, exacto, pánico. Más eh, vas a poder, vas a ser demandado, vas a ser demandado, y de hecho Twitch está buscando al pasado marzo, en marzo hubo una masacre en Estados Unidos donde se publicó, una persona publicó por Twitch ¿En vivo? En ¿No? vivo, y creo que fueron 13 muertos en una balacera, Twitch en ese momento está buscando ese usuario y lo va a demandar. entonces ya se están uniendo todas, YouTube ya, había, ya lo había hecho, Facebook, Facebook ya lo había también. hecho, entonces pues ya hay que tener un poquitico más de sensatez no. con las redes por favor si sí, seamos un poquitico más precavidos con el tema bueno resulta que xbox anunció que también va a tener una colonia de axe ¿sí? entonces ¿Colonia? tú te debías imaginar o sea lo primero que me viene en la, a la cabeza cuando piensas en el aroma de un gamer es algo bastante, <risa> bastante mal sí, y cuando me, pones, cuando me pones que ahora una consola tiene una o solución sea, vas, vas a oler a xbox vas a oler a gamer pero va completo, ¿no? O sea, sí. es jabón, champú, espuma de afeitar, colonia. Sí, no, está completo, ¿no? Y está, y está respaldado. Y está respaldado por Axe. Bueno, igual... Ah, yo, okay. yo, no, yo no quiero saber, yo no quiero saber. Yo, okay, o sea, yo no quiero saber a la loción del gamer. Por si alguien la compra, por favor, es que los comentarios. Cuéntanos, cuéntanos a, a, a qué huele a vaina. Pero... Bueno. <risa> Sigo, antivirus Windows 10. En la nueva actualización de la 19.03 se incluyó un nuevo antivirus, aunque el Windows Defender ya estaba, se incluyó... Eh, eh, eh, Microsoft Defender. Perdón. Acuérdate sí, que ya cambió. es Microsoft Defender okay. porque incluso puede, hay una versión para Apple. Ok. Por si no te vale, acordabas. Cambió el nombre de Windows Defender, ahora se llama Microsoft Defender, y en la última actualización de la 19.03 colocan una nueva funcionalidad que realmente funciona, valga la redundancia, solita, se llama Tamper Protection. Y Tamper Protection lo que hace es que no deja que ningún malware cambie las la configuración de los firewall y de. Hecho, el, ninguna aplicación, ¿no? Algo o sea, así. nada. Nada nadie nadie puede... puede cambiar la configuración que tú le tienes o que tiene por, por defecto el, el Microsoft Defender. Entonces, está bien, ¿no? Pues al menos vas a mitigar un poquito más. Mucho más, sí. de hecho. Porque y... los, los ransomware, lo que hacían, o los malware, lo que hacían era que se metían al antivirus, cambiaban las configuraciones y abrían a las pagar, puertas. Apagar firewall, chao. Abren las puertas completas, entonces ya no, con tamper protection ya no va a ser. Pero solamente está para la ISO de 03. es decir, si tienes la 1809 y vas a buscar la funcionalidad, no la puedes descargar. Tienes sí o sí que actualizar a la ISO de 03. Y para eso tienes que ver un experto Lanix que hicimos hace como una semana o dos. Okay. Aproximadamente. Y para bueno, terminar. y ya viste el nuevo Google, ya dices que ya cambió, que ya tiene un poquito más de iconitos, que pues está un por poquito más salió, bonito. Pero pues no. Bueno, ves es la noticia no. rápida, básicamente ya le dieron una pulidita, no. una limpiadita de carita. ¿Sabes que sí me pareció eh, um, como que nuevo? Es que si tú haces una búsqueda en la primera, te salen como secciones. En la primera uh -huh. me salen como videos. En la segunda van como fotos y ahí para abajo si sí hay como un tema de, de las noticias, pues como tal, los búsquedas. Antes la primera era la búsqueda, después salían algunos videitos y eso sí cambió. O sea, sí, como que claro. la forma. Entonces, ¿Y lo que era más bonito? Pues. Sí. Bueno, depende. No <risa> le ha llegado moderno. a todo el mundo. No le ha llegado a todo el mundo. Va en oleadas, como hacen con todas. No, los, no lo mandan a todo el mundo, sino lo mandan a poquitos. Entonces, pues, si todavía no lo tienes, aguanta. Bueno. Y para terminar. Del 19 de junio al 22 estamos en el Campus Party en Colombia. Si te sobran 110 mil pesos y si quieres ir a darte una miradita de qué es un Campus Party, eh, pues un día vale 110, perdón, 120, dos días, 210. Días. Los tres días uh, con el camping valen como 450 mil pesos. El tema principal de Campus party es la conectividad, no la ultraconectividad que tienes ahí. Y bueno, obviamente durante el transcurso del Campus Power también hay foros, hay pláticas. Entonces vamos a ver qué sale de interesante del Campus party de acá de Colombia para Ajá. ir también reportándolo en otro Lanix News. Oye, y también tenemos una ronda. de siete, siete días, siete, es que como siete años ya ¿no? Algo así. Aquí en Colombia. Sí, sí, aquí en, en Colombia. Campus party lleva bastante más. Sí, sí, sí. ¿Y siete? No, llevan más. O llevan diecisiete. Más no bueno, me acuerdo, tengo pero ya, cabeza ya, cabeza, sin duda más de, siete. de siete. Bueno, y la última, no, la última, Ajá. la Liga Colombiana de eSports. ¿Sí? ¿No? sí, sí, sí, fue lanzada hace... Se lanzó hace como dos semanas, estuvimos Ajá. por ahí. Entonces les dejamos la invitación de Jorge Lizárraga, que es uno de los promotores de la, de la Liga, y nada, pues están pendientes porque ahorita en octubre, o sea, de aquí hasta octubre, van a venir ciertos eh, retos incluidos Free Fire. Y esas fueron las rápidas... <risa> Recuerden suscribirse, darle like a este video, poner la campanita y también seguirnos en nuestras otras redes sociales: Facebook, Twitter, Twitch, Instagram, YouTube, Periscope, Periscope y no más. Creo que con, no creo que nada con más por lo pronto. Así que chao, chao. Chao.